En este Día Internacional de los Museos quiero compartir con vosotros mi primer recuerdo, mi primera vivencia en una de estas instituciones. Fue en el Museo del Prado cuando tendría más o menos cuatro años supongo. Un sábado por la tarde con mis padres y con los amigos hicimos una visita y al final de la misma me preguntaron qué cuadro me había gustado más y yo con absoluta espontaneidad e inocencia dije que aquella en la que un señor se estaba comiendo a sus hijos evidentemente me refería a saturno devorando a sus hijos de goya a día de hoy me pregunto cómo una obra ciertamente tan truculenta como esta pudo remover o pudo conmocionar a un niño de tan solo cuatro años de edad bien esta anécdota niña o absurda si queréis la traigo como ejemplo de lo que es y lo que puede suponer un museo en este caso de arte porque un museo nos lleva por supuesto al conocimiento pero no solo al conocimiento, un museo es un ámbito abierto a las emociones y a las nuevas experiencias. Por eso os invito a que cuando terminemos este confinamiento vayamos a los museos y nos empapemos no solo de su conocimiento sino también de la pasión que nos podemos encontrar allí.